Un espacio, para la ciencia. un espacio para la ciencia. El doctor Oliver Adán Sollano Trejo es académico de la Universidad Autónoma de Baja California en el Campus Mexicali y en esta ocasión nos va a hablar sobre las enfermedades virales. La epidemia es cuando se da pues, un aumento inesperado de, de, de un contagio, ¿no? de, un, eh, de una enfermedad podríamos mencionarlo, eh, que es en un momento pues, repentino y... Sobre todo que es una comunidad o una región en específica. Y la pandemia, pues estamos hablando justamente también de esta, eh, de esta pues, transmisión o esta enfermedad, pero que se da a nivel, a nivel global, básicamente. Podría comentarnos, en el caso de, de México, ¿cuáles han sido las epidemias que, que han marcado un hito en, en nuestra historia? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos observar sobre lo que ha sucedido en México? Pues en realidad es que eh, epidemias hemos tenido muchas y de muchos tipos. El documento que nosotros eh, quisimos eh, describir, obviamente podríamos profundizar demasiado, sin embargo quise aterrizarlo por el lado viral. Eh, recientemente, pues obviamente eh, podemos mencionar a, a, al COVID, sin embargo, pues existen muchas otras eh, epidemias virales que se siguen manteniendo en, en nuestro país eh, y que actualmente pues siguen eh, acrecentándose y que pues no han tenido probablemente eh, el impacto en cuanto a su estudio, por ejemplo, puedo, puedo mencionarlo un poquitito hablando en el, en el documento, como lo han tenido o como lo tuvo justamente pues el COVID, ¿no? Actualmente eh, mantenemos, eh, y ya desde, desde la aparición, estamos hablando desde los años 40 aproximadamente, en el que se registraron, por ejemplo, eh, el, eh, la enfermedad cada cual que se, se desarrolla, perdón, que es el dengue, ¿no? Desde los años 40 y que sigue permaneciendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, que creo que adelantando muy un poquitito, es algo que nos deja de la enseñanza la, las epidemias que regularmente llegan este tipo de virus ya para convivir entre nosotros, que es la importancia en que nosotros podemos pues justamente seguir las indicaciones de lo que es nuestro personal de salud para poder disminuir o eh, luchar un poquito justamente contra la transmisión de estos, eh, estos virus. Pero podemos mencionar muchos, ¿no? Podemos mencionar justamente el, eh, al, al VIH, al VPH, uh, que desarrolla también Chikungunya, o este tipo de, de, de, de virus que son transmitidos por, por mosquitos, que siguen permaneciendo hasta el día de hoy, pues bueno, es importante que nosotros podamos seguir justamente, insisto, las indicaciones de nuestros, de nuestro personal de salud para poder luchar contra ellos. ¿Qué podemos aprender de la historia de las epidemias? Eh, hay, hay ciclos que, que se cumplen, cada determinado tiempo aparentemente... Eh, hay una nueva epidemia de la que tenemos que cuidarnos, no sabemos nada sobre las variantes de enfermedades de animales, cómo van a afectar al ser humano. ¿Qué podemos aprender de todo esto que, ha, que, que el COVID eh, nos ha marcado eh, principalmente, pues es la más grande que nos ha tocado vivir, pero que, insisto y repito, ha sido algo cíclico ¿no? en la historia de, de la humanidad? Yo creo que podemos aprender mucho, y yo, por, por ejemplo, insisto mucho con con mis alumnos, antes de, de, de recapitular un poquito lo que mencionaba eh, previamente, eh, me gusta mucho enfocarme en el, en el aprendizaje que nos ha dejado el avance de la ciencia, ¿no? Que si nosotros no tuviéramos eh, los avances que tenemos actualmente, inclusive no, no pudiéramos haber tenido eh, ni siquiera la comunicación en este momento, por ejemplo, en esta, en esta entrevista, eh, si no tuviéramos este avance en la comunicación, que también nos ayudó demasiado para que existiera esta comunicación entre investigadores y que se pudiera llevar a cabo la, el desarrollo de, de, la, de la vacuna, que claro, no tiene la misma efectividad que muchas otras, pero que nos ha ayudado a poder eh, combatir un poco... Eh, eh, eh, bueno, bastante, ya lo hemos visto en los últimos meses respecto a, a esta pandemia, tanto así que inclusive tenemos regiones en las cuales ya nos hemos olvidado completamente del de, de COVID. Ya no es una noticia como, como lo era hace un año tan, eh, tan solo, a diferencia de otras pandemias que hemos, hemos tenido, pero que insisto, ¿no? Esta, esta singularidad de, de poder tener eh, avances tan significativos en cuanto a la ciencia y que ahora pues han eh, también volca, volteado a ver que muchos de los gobiernos han aprendido justamente cuál es el apoyo que se debe de tener respecto a la ciencia para poder seguir combatiendo y desarrollando vacunas, como lo mencionábamos, con virus que tienen, eh, que tienen mucho tiempo en, en, nuestro, en nuestro planeta y que no han tenido este avance en cuanto a la lucha como, como lo fue el COVID, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, podríamos mencionar el, el, el VIH, en el cual pues sí existe un un avance respecto a la formulación de la vacuna, pero no tuvo esta rapidez, no como lo como lo hicimos como por ejemplo con el covid. Entonces sí es eh, eh, en esa parte es algo que me gusta mucho recalcar cómo la ciencia nos ha ayudado a a señalar o a puntualizar eh, el aprendizaje que nos deja respecto al enfrentamiento de, de, de cualquiera de las enfermedades. La otra parte yo creo que muy importante, eh, lo mencionaba hace un momento, y, eh, creo yo que lo más importante que debemos aprender es eh, que estos virus llegan para quedarse, que llegan para convivir a todo momento con nosotros, que debemos aprender a vivir con ellos, pero que insisto, eh, yo creo que todos y cada uno de ellos cuando han aparecido las, las epidemias o en el caso de COVID, la pandemia, yo creo que han aparecido para poder este, o más bien se han controlado justamente siguiendo las recomendaciones que nos han dado de manera como general, ¿no? Como lo mencionaba, aquellos eh, que son transmitidos por, eh, o que el vector es un, es un insecto pues bueno, ¿no? la recomendación es de evitar los estancamientos de agua, cuidar evidentemente que no se, de, que no se acumule, que, que regularmente pues, eh, el clima es el que también nos va a ayudar, entonces es importante que nosotros podamos cuidar este, el material, inclusive con el cual, o la destrucción del material, que nosotros utilizamos en algunos de los envases en donde se pueden acumular el agua, importancia inclusive que tiene el que podamos eh, no sé, en el caso de, del VIH, VPH, pues utilizar protección al momento de que tenemos relaciones eh, sexuales. La importancia que tuvo ¿no? en los últimos años, no únicamente la vacunación, sino el uso de cubrebocas. En el caso del de COVID, el impacto que puede tener inclusive en nuestro estado de salud respecto al, a, a la para eh, no, para nuestro sistema inmune el poder enfrentar este tipo de virus, ¿no? Lo vimos en, en, justamente en, en el caso del COVID, que eh, desafortunadamente las personas con peor pronóstico pues, tenían problemas de sobrepeso, obesidad, tenían relación en cuanto a, a la diabetes, de hipertensión y que pues también nos enseña, ¿no? Que nuestro estado de salud debe de ser eh, pues el, lo más óptimo posible para que nosotros podamos enfrentar cualquiera de, de, de las enfermedades, sea de, de tipo viral o o de algún otro eh, ente, pero creo que hemos aprendido mucho y hay algo muy importante que también no se nos debe de olvidar eh, porque de repente dejamos de ser este, un poco inhumanos cuando estamos en el lado de la ciencia, pero eh, darle importancia justamente también a la salud mental, es algo que yo le hago mucho o que doy mucho énfasis en, en, en, en, nuestro, eh, en los alumnos eh, la salud mental es muy importante y creo que también, la, por lo menos la, la, la pandemia del COVID nos enseñó a dar importancia a la parte de la salud mental. ¿no? Eh, el poder estar en comunicación y en ser, o okay, que tan importante, es estar en cercanía con, con las personas que nos rodean. ¿no? Hemos visto la diferencia entre asistir y no a un a un aula, la diferencia entre ver y no un, un familiar, este, la importancia, del, insisto, ¿no? de las comunicaciones y del avance de las comunicaciones, de las plataformas este, que tenemos actualmente para podernos comunicar, y demás. Y que, al final de cuentas, pues es todo un entorno y todo se engloba y todo lleva. A Entonces, yo creo que hemos aprendido muchísimo. Nos deja muchas, eh, mucho aprendizaje, mucha enseñanza, todas y cada una de las, de las epidemias. Pero en particular, yo creo que eh, justamente, como podríamos eh, jalar este concepto o esta primera pregunta que nosotros tenemos, separar el concepto de epidemia y pandemia, el que nos haya afectado como pandemia tal cual que todo el mundo se fue afectado o fuimos afectados de alguna u otra forma, ya sea por la infección del mismo virus o inclusive por la pérdida de un familiar, yo creo que nos enseña demasiado, sería muy absurdo que, que no hayamos aprendido absolutamente nada eh, en caso de que llegara una pandemia, este, que esperemos si no sea así próximamente, pero yo creo que sí, y nos dejó muchísima enseñanza. Eh, actualmente yo creo que no hay una sola persona que diga que no aprendió algo en esta última pandemia. Entonces, mucho aprendizaje tuvimos. Desafortunadamente, pues, aprendemos de las cosas, de las cosas malas, pero estoy seguro que aprendimos ya eh, totalmente y podemos seguir aprendiendo. Más. Doctor, para, para finalizar, eh, nos comentaba que... Hay otras pandemias, ¿no? Hay otras epidemias, eh, la obesidad, eh, en, en el caso de Norteamérica hemos visto este, 100.000 muertos por el uso de, de ciertas sustancias eh, que provocan un adicto muy fuerte, eh, la misma soledad no, que provoca eh, problemas emocionales y mentales. ¿Qué hemos aprendido precisamente después de cursar una pandemia como el COVID eh, eh, con respecto a estos temas? Eh, ¿qué, ¿Qué nos queda pendiente? Yo creo que tenemos muchísimas cosas pendientes, como lo mencionaba, pues sí, quisimos sobre todo hacer un poco de... Eh, porque hablar de epidemias nos podemos... Bueno, seguramente habrá muchos libros, y, eh, más bien no seguramente los hay, y existe mucha gente que se... epidemiólogos sobre todo, que se, que se enfocan justamente en, en poder estudiar las epidemias desde los primeros... Este, desde los primeros registros, sin embargo, eh, quise como enfocarlo por el lado viral únicamente y aún así el tema es bastante amplio y, y lo delimité en los últimos 100 años únicamente. Eh, pero sí, claro, tenemos muchísimas pandemias pendientes, eh, pandemias tal cual, pendientes como es en el caso del, del sobrepeso y la obesidad. Eh, eh, también es un, es un gran tema... ¿no? desde el punto de vista, eh, en todos los sentidos, inclusive cuando lo ponemos en una mesa de discusión, eh, podemos nosotros ver muchas referencias en las cuales eh, sí lo toman como una enfermedad tal cual, el presentar sobrepeso obesidad. Hay eh, algunas otras referencias, algunos otros autores que, que todavía no, o que mencionan que no cumplen los criterios para que pueda mandar, eh, señalarse como una enfermedad tal cual, sin embargo, algo sí estamos muy conscientes, ¿no? Que son todas estas comorbilidades que están relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. que yo creo que sería una de las pandemias, eh, pandemias tal cual, ¿no? Más importantes que nosotros estamos presentando actualmente a, a nivel mundial y que tiene muchísima conexión, no únicamente con el lado de la alimentación y de la nutrición, sino en temas en cuanto al económico, ¿no? Hablando de muchos, en el, por ejemplo, en el caso de nuestro país, que tiene mucho impacto económico sobre, sobre nuestros sistemas sobre nuestro sistema de salud, entre muchas otras cosas. Vamos, tiene mucha relación. Digo, al final de cuentas siempre lo he mencionado, eh, siempre lo he mencionado vivimos en un, eh, en un sistema, no podemos aislar, pero ninguno de nuestros problemas los podemos aislar para poder estudiar por sí solo. Yo creo que sería uno de los más importantes que nosotros podemos destacar, ¿no? Pero evidentemente podemos hablar de tabaquismo o de alcoholismo de los problemas este, mentales, digo, lo acabamos de ver hace algunos días, ¿no? El ataque que nosotros tuvimos este, en, en, en una escuela pública por parte de un, de, de un joven, ¿no? Entonces, eh, la parte eh, social también y que tiene que ver con la salud mental es muy primordial, ¿no? Todo, cada día nosotros vemos el aumento de, de, de, de suicidios o de este tipo de ataques que... Que también, eh, vamos, no, no siempre tiene que ser justamente un, un, un ente biológico tal cual el que, que tenga que ponernos en, en, tanto en preocupación como en ocupación, ¿no? Sino ver como un poquito más. Menciono, insisto, ¿no? La parte de la salud mental también es muy importante y también es muy importante y está muy de la mano con, con la pandemia de la obesidad. Entonces, sí, eh, tenemos muchos temas pendientes. Un espacio para la ciencia.